Conduje toda la noche para llegar a ti, hermosa Granada, donde un día nací. Y al llegar a ella me siento tan feliz que tanto kilómetro ni lo siento en mí. Cada vez que viajo hacia mi país voy soñando con mi destino. Voy a volver a vivir de nuevo Vuelvo a la tierra donde nací Mientras conduzco voy pensando Tengo tiempo al volante de hacerlo Y me regresan todos los recuerdos Y sigo feliz mi camino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 que tanto kilómetro ni lo siento en mí. El destino te lleva siempre donde quiere. No puedes cambiarlo, si está escrito. Si estás en donde estés, es el destino. No pretendas cambiarlo, no se puede. Disfruta de vez en cuando el viaje. Vive tranquilamente cada kilómetro, sueña con tu llegada y tu estancia, y regresa donde tu destino eligió para ti. Sueña con tu llegada y tu estancia, y regresa donde tu destino eligió para ti.